Yo, estés donde estés, recibe esta canción. Sí, no sé en qué estarías pensando, y eso que yo lo he sentido. Yo solo digo que hubo días donde yo no era tan frío Me dijiste estoy bien, te di un beso en la mejilla Simplemente estoy seguro que esto no funcionaría Otro día te hubiera visto, vamos yo sí te quería Pero, pero estabas confundida. confundida, yo también, no lo sé Tú tampoco y ahora menos, pero bueno Solo me fui a mi casa esperando verte luego. No pensé que un te quiero fuera algo tan importante No pensé que ese día nos marcaría y nada fuera como antes Noche una llamada era tu prima Estefanía ¿Puedes venir al hospital? Ella está muy mal Mis latidos validecían y las horas del reloj No sé, sé si viste lo mismo pero nos vi a los dos Nuestros momentos como flashes presentándose en mi mente Hasta llegar al día de hoy donde partí tu corazón La remembranza fue fatídica, esa fue la despedida Los médicos no pudieron contra todo el veneno que tanto te intoxicó ni la sangre que se perdió En tu tina las cuchillas fueron un ataque doble Mi alma corre pero no logra alcanzarte En las puertas del cielo me dicen que ya pasaste Hoy Pasarás sí. a la historia por mí serás inmortalizada Sé que no te pude sí. amar pero no serás solitaria tu mirada Sonriente al mirarme blusa rosa y negra rayas de, de verdad voy extrañarte sí. y sé, y sé que, que la decisión fue tan solo tuya Pero es que no pensé que importara tanto donde quieres? letra no compensa tu aliento vital Pero una vida plena es lo mejor que yo te puedo dar Eso es lo que tú querías, que yo viviera mi vida Lástima que no se pudo, que fuera como querías Me pedías una canción, perdón si esta llegó tarde Sé que sabes que, que yo nunca quise lastimarte yo. yo deseaba que te hallaras, sanaras tu corazón Y ahora sé que, que lo has hecho descansando junto. Me pedías una canción, perdón si esta llegó tarde Sé que sabes que, que yo nunca quise nunca. lastimarte yo, yo deseaba que te hallara, sanarás tu corazón Y ahora sé que lo has hecho descansando junto a Dios Me pedías una canción, perdón si esta llegó tarde Sé que sabes es que, que yo, yo nunca quise nunca. lastimarte yo. yo deseaba que te hallara, sanarás tu corazón Y ahora sé sí. que, que lo has hecho descansando junto a Dios me pedías una canción, perdón si esta llegó tarde Sé que sabes que yo nunca quise lastimarte Yo deseaba que te hallaras, sanaras tu corazón Y ahora sé que lo has hecho descansando juntos